Cuando se presente a tus sentidos algún objeto agradable, no consideres lo que tiene de material, sino míralo con los ojos del alma. Y si hallas en él alguna cosa que deleite y agrade a tus sentidos, considera que no la tiene por sí mismo, sino que la ha recibido de Dios, que con una mano invisible lo ha creado, y le comunica toda la bondad y hermosura que en ese objeto admiras. Venerable Padre Lorenzo Scupoli, en su obra El combate espiritual.